Especialista en temas de salud intercultural, ella tiene estudios en ciencias políticas y administrativas en la Universidad Central de Venezuela. Eh, luego también tiene eh, estudios sobre la economía y, y gestión en las relaciones de trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil. Asimismo, también tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM y actualmente es candidata a doctora en Ciencias en Salud Colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, de aquí muy cerca eh, Sus líneas de interés son democracia y salud derecho de la salud en pueblos originarios y comunidades indígenas participación social y democracia y democratización en salud desde una perspectiva cualitativa e interdisciplinaria y además es profesora de asignatura en la Academia de Ciencias Sociales en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Eh, Asimismo también ha sido profesora en nuestra Universidad eh, Autónoma de la Ciudad de México y es coordinadora de proyectos eh, académicos de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate en la Ciudad de México. Y sobra decir también que es una eh, extraordinaria colega, amiga, eh, ya eh, una eh, investigadora que nos ha apoyado en los otros seminarios eh, eh, anteriores y sobre todo pues una eh, colega eh, sumamente activa en temas eh, de la salud intercultural de América Latina y sobre todo pues, eh, una eh, colega nuestra americana, eh, representante de la eh, República Bolivariana. Eh, de México, de, de Venezuela en México <risa> pero de, y de Coyacán también, eh, porque aquí ha vivido también durante varios este, eh, años. Eh, y eh, obviamente, pues nos, eh, tenemos también ya la integración en esta mesa de la doctora Claudia Mendoza, que también nos va a acompañarnos y que nos va a hacer favor de, también de seguir en, en la sesión para que nos. Eh, acompañen también con, eh, con eh, las secciones de preguntas y respuestas y sobre todo para darles algunas informaciones y cambios que hemos tenido también en nuestro programa general eh, doy sin más entonces la, la palabra a la maestra Narita Castro buenas tardes eh, si pudiéramos hacer, yo sé que estamos con el tiempo ya un poco corto pero si pudiéramos hacer una ronda fácil de el nombre y de dónde vienen, ¿no? Si vienen de alguna comunidad o pueblo que están estudiando lo que ustedes me quieran decir, pero para que sea más este diálogo y no haya esta distancia que hay entre esta mesa y, y ustedes, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos contigo. relacionados con salud y Hola Víctor Castillo, vengo de vengo de la vida. Buenas tardes, mi nombre es Elina Sánchez Castillo y vengo de Paguata. <risa> Hola, soy Claudia González, soy abogada de una comunidad de Estado de México y también colaboro en un centro de derechos humanos. Hola, buenas tardes, soy Rosa Alonso, estudiante de doctorado de ciencias agrarias en Chapingo Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vargas Ramírez eh, y vengo del estado de México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Eduardo. Soy estudiante de la maestría en derecho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo. Eh, soy peruano, bibliotecario. Eh, trabajé como servidor público en proyectos de visibilización de pueblos originarios en, en mi país. Hola Narita, soy Pamela. Eh, uh -huh. Yo trabajo aquí en la Universidad Nacional en el programa universitario de Derechos Humanos. Hola papá. ¿Qué la conozco? <risa> Alba, estudiante de filosofía, de Guanajuato y de eh, Yo soy Marco Antonio, soy antropólogo. Y trabajo en una consultoría de estudios ambientales y sociales. Hola, yo soy Janice y hago mi servicio social aquí, en la Casa de las Humanidades y vengo de Francia. Hola, yo soy Frida, soy geógrafa humana y soy de Pachubén. Soy Norma, soy abogada y trabajo en una consultoría de seguridad, justicia y derechos humanos. Hola, yo soy Diana, estudio derecho y vengo de una comunidad originaria de Milpanta. ¿Qué parte de Milpanta? ¿Perdón? ¿Qué, ah, ¿En qué parte de Milpanta? Eh, la comunidad agraria de San Salvador, supuesto. Ah. Buenas tardes, Marcela Salgado, estudiante de doctorado en ciencias agrarias en la Universidad de Tomba Chapino. Hola, Jessica Fuentes, de la carrera de relaciones internacionales. Hola, soy Mónica Pérez, eh, soy costarricense, soy abogada, antropóloga y estoy haciendo mi doctorado en antropología a la UNED. ¿no? Hola, me llamo Areli Fonseca, eh, soy maestro en Derecho y trabajo en CETAL. Sí. Hola, yo me llamo Anabel Galván, soy el presidente de la Licenciatura de Educación Indígena de Octavo San. Hola, mi nombre es Oliveria Montes Lascano, soy de la comunidad de Soyerta, del municipio de Paután Puebla. Formo parte del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa ter del Territorio de Puebla Hidalgo, que actualmente lleva la lucha contra la gasoducto Tuxpan Tula. Hola, soy Aide Villani, egresada de la licenciatura en educación. El... Hola. Soy Carla y soy egresada de Sociología en la y vengo del Estado de México. Soy aquí en la Ciudad de México, en Soy abogada y profesora de derechos humanos. Hola, mi nombre es Paola González Lunes. Soy abogada y actualmente soy maestrante en la Universidad Autónoma de estado de Morelos, trabajando este, derechos de los pueblos indígenas. Hola, yo es eh, Diana Macho, estudiante del doctorado en de Antropología Social en la eh. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, y sí, como que la mayoría es de derecho, ¿verdad? Sí, son malos. Bueno, mire… Eh, no sé, algo está aquí Es un concurso que sucede hace rato con la computadora. Ajá. Thank <laughs> you. ¿no? y aunque está muy sonado y como este, este es un público en el que ya estamos bastante familiarizados con el término como que siempre cuando estudiamos eh, los procesos de salud y sobre todo políticas de salud intercultural siempre como deteniéndonos en qué están entendiendo por interculturalidad ¿no? porque implica un posicionamiento político, es lo que nosotros decimos y aunque en las últimas eh, empieza este término más o menos como en los años 90 ¿no? Y después de que lo utilizan, es utilizado por, sobre todo por los movimientos indígenas, con respecto en el campo de la educación, las agencias internacionales y multilaterales lo utilizan, ¿no? se apropian del término. Y entonces pareciera como que si ellos son los novedosos y con los que nos vienen a decir cómo hay que ser en los distintos eh, ¿sí? gobiernos, eh, las políticas de salud con enfoque intercultural no, Entonces, por eso decía yo que no es un concepto neutro y no surge de manera espontánea ni fortuito ¿no? ya decía que en México y en realidad en distintos países de América Latina aparece el término ligado al campo de la educación intercultural ¿no? educación bilingüe hay poca claridad, lo que coinciden los autores y quienes estamos en este tema es que hay poca claridad teórica con respecto al término de salud intercultural ¿no? y pareciera que salud intercultural eh, se refiere solamente a incorporar la medicina tradicional ¿no? es como lo que, lo que más salta hacia la vista entonces, decía en las últimas como un contexto se han dado procesos de reconocimiento de las poblaciones ¿no? de estas poblaciones, de estos grupos culturales, étnicos ¿no? respondiendo a demandas de los movimientos y de los, grupo, y de los propios grupos que están exigiendo inclusión e igualdad aunado por supuesto a voluntad política de gobiernos con orientaciones más progresistas, aquí me estoy refiriendo más un contexto de lo que ocurrió en, América, en Sudamérica ¿no? países como Bolivia, Ecuador Venezuela aunque el caso de Venezuela después este, hasta podemos eh, platicar de eso pero Estoy, este contexto tiene que ver más con ese tipo de, de gobiernos cuando la palabra interculturalidad dice, aparece en los discursos oficialistas del Estado y de organismos multilaterales es, pierde fuerza ¿no? se debilita entonces empezamos como, en, como gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda gobiernos de centro, todos y en distintos planes y políticas de, de estos de, por ejemplo de planes del Banco Mundial aparece el término, entonces ya uno no sabe bien qué significa, ¿no? Por eso dice que tiene un sentido, dice Catherine Walsh, que es, muy, es una autora eh, eh, de Ecuador que trabaja mucho este término y hace toda una tipología de la interculturalidad, y ella apuesta por una interculturalidad crítica, ¿no? Que tiene que ver con la transformación, en realidad, de las estructuras sociales que son y del propio sistema que es el que genera las desigualdades. Entonces dice, cuando ellos lo utilizan ya los discursos oficialistas equivale a multiculturalidad y entonces eh, tener como un poco claro, me imagino que ya por lo que ustedes ya me, me dijeron, tienen, un, tienen claro, bastante claridad sobre estos conceptos ¿no? que están interrelacionados multiculturalidad pluriculturalidad ¿no? la multiculturalidad ¿alguien podría leer? Espera. ¿alguien me ayuda? por favor, que me toca todo la la de la no, no, sí, historia. Sí. Multiculturalidad Utilizada como estrategia descriptiva En que se reconoce la existencia de múltiples culturas Sin explicitar relaciones entre ellas Pluriculturalidad Hace referencia a una pluralidad histórica y actual En la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas Supuestamente Hace la totalidad nacional, aunque la distinción entre multi, y pluri es útil y mínima, la pluriculturalidad sería la diversidad entre y dentro, entre y dentro de las culturas mismas Entonces, multiculturalidad se refiere básicamente como a la condición, a la cualidad que tienen distintas sociedades, ¿no? ¿Podríamos pensar una sociedad que no sea multi? Difícilmente, ¿no? Ya la pluriculturalidad, si... Sí dicen que explicita la relación entre grupos de distintas culturas. ¿no? En México está reconocida como, en la Constitución Nacional, como una sociedad. Como una... En países, por ejemplo, como Bolivia, Ecuador, todo en Ecuador, ya se habla de... ¿De qué? Tiene que ver con una distribución del poder político ¿no? dentro de la propia estructura del Estado. Y la interculturalidad, que es lo que nos trae esta, en esta tarde, se refiere sobre todo a aquellas relaciones, negociaciones y los intercambios culturales buscando desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes. Una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder. Entonces dice que no es solo por eso me gusta esta definición porque no habla de esta interacción respetuosa, armoniosa, ¿no? Que, que ningún, que estoy segura que nosotros no, nosotras y nosotros no, o sea, no estamos de acuerdo, o sea, hemos vivido, hemos visto en el trabajo de campo, en las comunidades, las que son defensoras de derechos humanos, que en realidad no se parte es difícil hablar de una interacción armoniosa y respetuosa cuando estamos dos personas que tenemos, que pertenecemos quizás a mundos distintos pero no solo culturalmente, sino que también está atravesado por otras variables ¿no? como por ejemplo la clase social, ¿no? diferencia de género entonces por eso me gusta esta definición que trata no solo de reconocer, descubrir y tolerar esa diferencia sino que implica una interrelación que es lo que se aspira, ¿no? que sea equitativa para construir, poder construir espacios de encuentro. Y esto va a ser muy importante cuando hablamos de procesos de salud y enfermedad, atención y cuidado. ¿no? Bueno, indistintamente se puede utilizar y uno la encuentra en la bibliografía Interculturalidad de Salud, Salud Intercultural. Susana Ramírez, que es una antropóloga muy destacada, boliviana, y con bastante trabajo de campo en el altiplano. Ella es muy crítica de este término de interculturalidad en salud o salud intercultural. ¿no? Entonces, ella, y sobre todo habla que hay poca claridad teórica. Salud intercultural, que es diferente de salud indígena, aunque en mi exposición me voy a referir más a salud indígena porque es con los grupos que yo he trabajado, ¿no? y que trabajo. Pero la salud intercultural incluye a grupos indígenas, afrodescendientes y a los migrantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a salud intercultural? ¿Qué se les viene a ustedes así a la mente cuando escuchan salud intercultural? Así no trabajemos salud, ¿no? No sé. ¿Qué, se les, ¿Qué salta así a su mente? Uno lo primero que piensa es como un derecho, ¿no? El derecho a la salud, que es a toda persona. Y aún cuando en la Constitución mexicana está solamente consagrado el derecho a la protección a la salud, que es diferente a la, al derecho a la salud, porque el derecho a la protección solamente se refiere al de servicios. ¿no? El derecho a la salud es más amplio. Implica el ejercicio también de otros derechos, de otros derechos humanos. Entonces, se refiere al conjunto de políticas, programas y acciones que tienden a incorporar la cultura de la persona usuaria en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Y esa es la definición que yo hago y en la que, en la que trabajo. Es todo este conjunto ¿no? de planes, de políticas, de acciones, pero que lo que quiero resaltar aquí, que aunque es importante, y nosotros quienes estamos trabajando en este, en este campo de salud intercultural, incorporamos y hacemos toda una lucha para que se incorpore la dimensión cultural en los procesos de salud y enfermedad en el proceso en cuando la gente va a acceder al centro de salud a los servicios de salud cuando es atendido por un médico o por una médica, cuando es atendida por las enfermeras o enfermeros que se incorpore esta dimensión cultural que no solamente se restrinja a eso ¿no? O sea, que es importante pero que implica otras otras cuestiones que vamos a ver aquí Dice Fernández un, que es el que ha escrito más eh, libros y reúne artículos de distintos investigadores de la región sobre el, término, sobre el tema de salud intercultural que debe prevalecer el diálogo entre las diferentes posturas del proceso de salud, enfermedad, atención cuidado del paciente y de las demás figuras de salud implicadas y eso es básico que tomarlo en cuenta, aunque hay cosas que vemos como que son muy obvias y que decimos ah, pero es así pues no, no es así, cuando estamos cuando hacemos etnografía, cuando acompañamos trayectorias de los pacientes, cuando estamos allí en, en la consulta y el médico no, o no, la médica poco importa las demás figuras de salud que son importantes sobre todo en los grupos indígenas que van con su no sé, que van como con varias varios eh, parientes y familiares o a los vecinos, ¿no? que son figuras de salud, que, están, que son importantes y que se tienen que tomar en cuenta en el proceso de salud, enfermedad, atención. Entonces es por eso que apoyamos que exista este diálogo, que sean incorporadas, ¿no? que sean al menos reconocidas. Reconocimiento de los distintos modelos de atención que se dan en un determinado contexto y de lo valioso de cada uno de ellos. Y ahí hablábamos de un pluralismo médico, que va a ser un componente importante si queremos hablar de un constitucionalismo intercultural y el pluralismo médico, el pluralismo médico significa que reconozco que hay otras formas de atención, otros saberes, ¿no? Para atender el proceso de salud y enfermedad, para atender la enfermedad. Por ejemplo, que me tomo un determinado té que voy y hablo, me conecto, no sé, en la noche y hablo con determinada planta o con determinado árbol en una determinada comunidad, en un espacio que hay allí en mi comunidad. ¿no? Todo esto que tiene que ver con el modelo que llama eh, Menéndez, Eduardo Menéndez, que es un antropólogo médico muy destacado, eh, que trabaja en el, en el CIESAS, que habla de las distintos eh, modelos médicos y llama el modelo médico hegemónico que es la biomedicina que es en el que estamos más bueno quizás algunos más en contacto ¿no? que es esta medicina alópata el modelo eh, médico alternativo que incluye la medicina tradicional la medicina indígena y el modelo de autotensión que es el primer nivel de atención dice ¿no? que es el que todos sin importar qué cultura tengamos tenemos el primer, o sea, nadie se siente mal y va de una vez al médico, ¿no? Ni va al chamán, no. La gente se siente, te sientes mal, eso que llamamos enfermedad, que sea este disfuncionamiento biológico, ¿no? Y entonces tú tienes algunos conocimientos que has adquirido por tu socialización, y entonces, o oh, te recuestas, o te tomas algún té, o oh, hasta este saber popular que muchas veces aparece en la consulta como me duele la panza y entonces dicen ¿y qué ha hecho usted? y, y ahí los, los médicos y las médicas se horrorizan como si nunca lo hubiesen hecho no, es que me dicen que tome un poco de Coca-Cola porque cuando eh, eruto ya me siento mejor que es cuestión de gases ¿no? es un saber popular y si no incorporan, si no incorporan los médicos médicas en la atención ese tipo de saber entonces está lejos de poder ir comprendiendo un fenómeno tan complejo como es el proceso de salud y enfermedad entonces por eso dice reconocimiento de los distintos modelos de atención y lo valioso que cada uno de ellos son o sea, no estoy queriendo decir un tiempo si sí fui muy solamente del modelo de la medicina tradicional, de salud indígena de todo lo que tiene que ver con las hierbas, con sus conocimientos con sus prácticas, ¿no? tiene que ver que se relaciona con un sistema de creencias ancestrales. Entonces, mucho tiempo fui solamente defensora de eso. Pero cuando, entien, cuando haces trabajo de campo y entiendes que también la persona se puede morir si no es atendida, si no hay cerca, un centro de salud, entonces tú dices no. Entonces sí son valiosos los distintos modelos de atención. Es valioso el conocimiento de la abuela, es, el, es valioso el conocimiento de la partera, pero es valioso que esté un centro de salud ahí cercano, que yo pueda ir si me, me sucede algo, no sé, a medianoche o el hospital, ¿no? Ya si sí hablamos de los distintos niveles de, de atención, primer nivel, segundo nivel, segundo y tercer nivel. Entonces, cómo hacer este reconocimiento, pero la complementariedad que hay entre los distintos modelos, ¿no? Y cómo además el paciente, cuando uno es paciente, se mueve entre los distintos modelos, ¿no? En el modelo de autotensión, me siento mal, me tomo algo, o hasta me tomo una pastilla pero no me, me sigo sintiendo mal, entonces recurro a otro tipo de prácticas ¿no? y formas de atención, hasta que finalmente llego, no sé, e ir con el médico, sea un médico homeópata, un alópata, el sistema ayurvédico como todo es eso, ¿no? ver en la trayectoria del paciente. solo salud intercultural como la traducción de algunos, eh, de colocar algunos carteles traducidos al idioma indígena en alguna comunidad o que solamente esté que haya algún tipo de no, sí, usted puede ir y los médicos, las médicas cuando uno les hace las, las entrevistas, siempre hay cierto eh, rechazo desconfianza, como bueno esta señora eh, fue la que eh, mató a su hijo porque nosotros le dijimos que no lo bañara o que no le diera un determinado té y ella se lo dio y ya en la medianoche después fuimos y en la mañana el niño estaba muerto ¿no? como si no hubiera otro tipo de determinantes allí que están influyendo en, ese, en esa situación entonces como que no solamente si sí es importante estas medidas esta cuestión de la traducción de los carteles, que hayan traductores allí en los distintos porque lo que se ha acostumbrado es que estén en el segundo nivel de atención segundo nivel de atención es donde están los hospitales no el primer nivel de atención, los centros de salud y ya el tercer nivel es el de mayor especialización entonces, que no solamente estén en el segundo nivel sino que pueda haber promotores de la salud que sean de la propia comunidad o del propio grupo que puedan ayudar a esta relación puedan este, ayudar en esta en esta relación del médico médico paciente, ¿sí? la salud intercultural como una propuesta de reconocimiento de las medicinas indígenas tradicionales y como una manera de entender y revalorizar lo propio ¿no? sobre todo la salud intercultural se refiere toma en cuenta esta incorporar la medicina tradicional, las prácticas de atención y los saberes de, las, eh, de los pueblos y comunidades indígenas sin embargo, no obstante y por eso lo resalto así y este lo copié textualmente porque me gusta como lo dice. A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a salud intercultural? La interculturalidad en salud más fácilmente detectable y habitual con la que nos topamos es una retórica empleada a nivel institucional, inclusive por algunas agencias y fundaciones multilaterales o no gubernamentales. Pero no es de mucha utilidad en el desarrollo de programas de salud eficaces, sino una arma política e inclusive un instrumento de continuar por acción y omisión, la dominación y control colonial de otras culturas y sociedades, en este caso por la lógica y, el, y poder biomédico occidental enmascarada en ocasiones bajo los términos de desarrollo cooperación, ayuda humanitaria solidaridad, hospitalidad este es como el enfoque que más se utiliza lo que más ha prevalecido ¿no? esta retórica, por eso hay algunos autores que critican el término y empiezan a pensar cuál sería el término más adecuado ¿no? yo creo que más que centrarnos en esa discusión del término que es importante por supuesto que es importante abonarla y darla Tener esta claridad teórica, saber, tener presente esto, que es una retórica que está empleada a nivel institucional, o sea, casi no falte en ningún plan de gobierno, en los programas, aunque no aparezca el término como tal de interculturalidad, ¿no? Si revisas el Plan Nacional de Desarrollo eh, Actual 2013-2018, el programa sectorial de salud, no parece como tal la palabra interculturalidad. Y en los objetivos serían maravillosos si se cumplieran. Entonces, más que pelearnos con con toda la carga que tenga el, el término, como estar claros que si sí hay una parte de una retórica de las agencias multilaterales y de los gobiernos, como esta especie de retórica y de qué es lo políticamente correcto ¿no? que se utiliza sea de de la orientación o, o ideología ¿no? de centro, de derecha de izquierda, aparece el término de interculturalidad, pero es solamente tenerlo como presente cuál es esa retórica Y aterrizando en México ya decíamos en el artículo 2 que dice la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente sus pueblos indígenas seguramente que el profesor Chucho ya habló que esto queda incompleto, ¿no? porque están por supuesto los pueblos y comunidades afro aunque no aparezcan en la constitución entonces, según esto tenemos el último censo o en el censo 2010, una población indígena estimada en 11 millones, más o menos, ¿no? Que tiene una proporción de la población total en 10%, 9,9, pero bueno, 10%. Y según los afrodescendientes, en la encuesta intercensal 2015, 1.381.853, ¿no? Personas que se reconocen como afrodescendientes o afromexicanos o, personas, o negras, ¿no? Así como dice. La pregunta, y representan una proporción de la población total de 1.2% y entonces tenemos una plataforma legal que yo digo que está bastante sólida aun cuando México algunos eh, instrumentos algunos tratados internacionales no han ratificado pero me parece que hay una plataforma bastante sólida en lo legal, por ejemplo en el ordenamiento legal nacional derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía y dice asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando la medicina tradicional así como apoyar a la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación en especial para la población infantil y ya el artículo 4 que sí eh, no hace alusión a los pueblos indígenas pero dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud entonces, lo que destaco es el acceso efectivo, porque cuando revisas los indicadores son los que tienen los peores indicadores de vida y el acceso más restringido, sobre todo en comunidades rurales, ¿no? indígenas rurales, y que son barreras de tipo simbólicas, culturales, pero también geográficas y de políticas. ¿no? O sea, también son ese tipo de barreras. Por eso habla mucho de la ampliación de la cobertura del sistema nacional incorpora justamente esto de aprovechando la medicina tradicional porque tiene que ver con todo este enfoque que hay de la salud intercultural la ley general de salud en el artículo 6 dice el sistema nacional de salud entre sus objetivos tiene el impulsar el bienestar y desarrollo de las familias y comunidades indígenas tú le preguntas esto a cualquiera de la jerarquía del sistema de salud pública y prácticamente ninguno te va, nadie te va a contestar que tiene que ver con este o sea que uno de los objetivos del sistema nacional de salud tiene que ver con impulsar el bienestar y desarrollo de las familias y comunidades civiles de hecho si tú haces trabajo de campo en el primer nivel con las personas que no tienen seguridad social, que es el seguro popular van a decir van a criticar justo la gratuidad todo lo del seguro popular que no es que estemos a favor del seguro popular pero hay una crítica entonces aún en esos espacios en esas territorialidades que, son, que se reconocen indígenas municipios indígenas no está esto, hay un desconocimiento o está ausente en el discurso ¿no? dice tomando en cuenta la participación y sus valores y organización social promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas en este tampoco le podemos poner así como una palomita de que lo hagan eh, de que lo estén como desarrollando y cuando revisas las políticas en contraste con la realidad tampoco aparece como todo un desarrollo de esta medicina tradicional ¿no? sino como una especie así de algo siempre como, un, en, como muy, en una zona gris ¿no? bueno hay unas hierbas ellos tienen algunos ni siquiera los reconocen como agentes o médicos propios de ese sistema ¿no? de medicina indígena, sino hay algunas eh, personas o chamanes o son brujerías ¿no? por las que ellos se, se curan y en los internacionales esto es en lo nacional en los internacionales está el convenio 169 de la OIT, que ustedes lo conocen bien fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de salud tradicionales, que son una medida de la OPS ¿no? en el 97, que tuvo como antecedente este grupo de trabajo sobre salud y culturas médicas tradicionales el PIDES en el 66 y está la observación 14 que es muy importante porque viene a desarrollar todo sobre el artículo 12 del PIDES, ¿no? del pacto internacional de, lo desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales entre los que está el derecho a la salud y que ese artículo 12 dice el disfrute al más alto de salud. El punto es que muchas veces no se sabe qué es salud, o qué es salud para un determinado grupo, o qué es salud para un determinado gobierno, o qué es salud para el director de la jurisdicción sanitaria de Milpata, o qué es salud para el director de un determinado centro, ¿no? Entonces, como tener como que si salud solamente fuera la ausencia de la enfermedad, y aún si tomamos ese concepto, que es esa definición que es bastante restringida, no, no salen todavía igual ¿no? no salen con las palomitas entonces esta observación 14 es muy importante porque se desarrolla, tiene cinco apartados y todos están desarrollando el artículo 12 porque salían mal los estados partes salían como muy mal en la evaluación y se hizo esta observación 14 el comité de, de los DES y esta observación 14 tiene un apartado especial sobre los pueblos indígenas que postula lo siguiente tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Los estados deben proporcionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organicen y controlen esos servicios de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Hubo una lucha para colocar salud física, mental y social, pero no se logró colocar lo de lo social. Entonces, aquí nuevamente, cuando uno revisa toda la normativa que hay, tanto nacional, pero sobre todo en la internacional, medidas, pactos, acuerdos, instrumentos internacionales, siempre se destaca el acceso a los servicios. Porque cuando revisas el indica, ese indicador del derecho a la salud, aparecen los pueblos indígenas este, como los peores, como en el, los peores ubicados en el acceso a los servicios de salud. ¿no? Y por supuesto ser apropiados desde el punto de vista cultural. También está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, que nuevamente dice... las